Y al gaspe, enganchane. Aha. ahí está. Ajá, chistoso. Eso. Eso es eso. Ahí está. Yeah, <laughs> yeah. ¡Gracias! que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 deja el Yo Gracias viejo toda la familia yo brindando con... con autoridades como más gracias vamos recuerdo Salud. Salud, señor autoridad teniente, gobernador del distrito de PAICO, está brindando con todas las autoridades de este pueblo de PAICO. Salud, papá. Salud, salud. Ajá. Habla. Estamos acá, dando el cumplimiento con nuestra costumbre que es el dieta del agua. Acá estamos en el lugar de Cuchapata, hoy día 8 de septiembre. Juntamente con las autoridades de la canción de acá, señor presidente. Señor trabajador, el, presidente de el, Salvador, el del que habla, su perfecto. Estamos acá presentando nuestro tradicional orpito. Gracias. Orpito. Costumbre. Sequia. Gracias. Sívese, hermanos. Muy bien, les felicito a todas las autoridades que hoy día están unidos, ¿no? Bueno, todos los hermanos que vean en Lima u otro país del mundo, estamos aquí para servirles a ustedes. <risa> para jugar a los y pasaron 95 para <risa> Comunero de nuestra población por la participación de este evento tradicional y costumbre de la Tierra y de Argaspi. ¿no? Por lo tanto, queremos hacer la la invitación a todos nuestros hermanos que se encuentran a nivel nacional, que a lo menos vengan a, a visitarnos aquí y compartir esta fiesta tradicional, hermanos. Muchísimas gracias por este momento de, de hacerles llegar mi invitación a todos nuestros hermanos ¿no? a nombre de nuestros respectos a nuestro a, presidente de la comunidad y también nuestra jueza que está también allá brindando el urpito, el tradicional urpito ¿no? por lo tanto hermano, pues, gracias a todos nuestros hermanos. a estamos compartiendo aquí, muchas gracias hermano ¡Qué bien! Señor serviste, presidente de comunidad, una palabrita acá que están ustedes con ustedes. Sí, no, no, no, no. Señoras Señores autoridades, creo que estamos acá hoy día, es un día importante para todos nosotros. Eh, creo que festejamos 8 de septiembre, eh, festejamos nuestro Virgen de Cuchargas. Creo que estamos, eh, con el, como de costumbre, los autoridades estamos presentes por acá. Más bien, eh, invitamos a nuestros eh, recién de Lima, a los estudiantes que vengan tenemos nuestro carbón de esculpe invitamos y los autores también estamos cumpliendo como debe ser la cuestión de Amistad, nada más decir muchos saludos a nuestros hermanos Así muchas gracias, como nos ven estamos organizando esta festividad como la, en en квар, una costumbre. Definitivamente, ¿no? no, pienso de que este año no es vamos, hemos tenido cargos, estamos cumpliendo con el municipio hermano, con nuestros danzantes, con los bailarines y todo ese tema, para que, para que nos, nuestra población al menos se deleite y al menos tenga la alegría de esta pues, fiesta del agua ¿no? que estamos uh, realizando a nombre de toda nuestra comunidad, de todos ellos, los de nuestros populares, de nuestros, nuestros padres, de eso padres, por lo tanto, una vez más, agradecimiento. Adelante. Salud. Muy bien. Saludos. Muchas gracias. Vamos a ver el cumplimiento en la fiesta costumista con guasta, guasta eh, al estilo de paico, para ello ya tengo ya acá presentes a los chicotes, son gemelos, y bonito acá hecho, hecho en paico, está listo ya, listo para levantar el inicio con el guasta, buenísimas autoridades, de acá de, de paico para todo el mundo. ¡Se al va! ya me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Se Vamos ver! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo Thank <laughs> you. Gracias, <laughs>